Por cierto, salía un montón obviamente en Twitter Y yo obviamente he tenido que, pues Dar mi granito de, de arena a lo que viene a ser A Twitter, y he hecho pues esto Aquí tenéis mi aportación A la tiradera De Shakira para Piqué 3-1 Se viene en nada, gente Se viene en nada, gente En nada están listos porque se viene Se viene tiradera de Piqué Hacia Shakira, gente ¿Qué le contestará? ¿Qué le dirá? Lo tendremos todos en el canal de Cell. ¿Te imaginas? Ay...